Entra en el gozo de tu Señor. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Cordial saludo en este inicio de día, este día viernes, antesala de la Semana Santa. Este viernes de cuaresma, el Señor nos invita a dar gracias, nos invita también a ponernos en su presencia. Hemos estado escuchando durante estos días la insistencia de escuchar la Palabra y de perseverar en ella. Señor, en tus manos nos ponemos. Te damos gracias por este nuevo día que nos regalas. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar en tu presencia. En tus manos nos ponemos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 31 al 42. En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él replicó, os he hecho ver muchas obras buenas, por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Los judíos contestaron, no te apedreamos por una buena obra, sino por una blasfemia, porque tú siendo un hombre te haces Dios. Jesús replica, no está escrito en vuestra ley, yo os digo, sois dioses. Y si la Escritura llama a dioses, a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió el mundo, decís vosotros que blasfema porque dice que es Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde había sido bautizado Juan y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, San Juan ha estado esta semana mostrándonos esa polémica, la libertad, la vida eterna. Y ahora el conflicto que significa aceptar a Jesús. Es un conflicto. El mundo de hoy nos pone en, en lucha. Por un lado las apetencias, por un lado las cosas del momento, por un lado las esclavitudes. Por otro lado, la vida eterna, la libertad, la gracia. Hay una lucha, queridos hermanos. Aceptar a Jesús y perseverar en su camino, en su gracia. Que en esta antesala de la Semana Santa podamos mantenernos en la presencia de Dios. Que escuchar la palabra nos dé la gracia de ser fuertes, perseverantes. Señor, en tus manos nos ponemos. Queremos perseverar y caminar contigo.